Vamos a mirar aquí rápidamente los casos por países. Vamos a mirar Estados Unidos. En Estados Unidos hay 554 mil casos totales, más de medio millón de personas en este momento. 27 mil en las últimas 24 horas. Ya le ganó a Italia 1.696 por millón en una población de 327 millones de habitantes. Esto es una cuota de las más altas que ha habido. En este momento, Estados Unidos tiene la cuota más alta de infectados por día. Le ganó, y, por, y de muertes también, le ganó a Italia. Vamos a mirar, por ejemplo, Italia. Vamos a ir rápidamente a, a, a Italia, que es esta. Y vamos a mirar, vamos a poner la grabación de esta parte. Y miramos la bota itálica, cómo está. Un 156 mil gastos. Casos totales, 4.000 en las últimas 24 horas. De los 27.000 que tiene Estados Unidos, se imaginan ustedes, 7 veces más grande. 2.586 en casos por millón, muy parecido al de Estados Unidos. Como vimos, Estados Unidos tiene, tiene muy por millón, tiene 1.696 por millón en Estados Unidos. 1.696 por millón, de 327. Es mucha en todo caso la gente, pero es mucho mayor la población. Si miramos a Italia, si miramos a Italia miren aquí el coronavirus app en la aplicación. España, por ejemplo, está peleándose con Italia. En Italia entonces hay mil casos el día de hoy, en cambio en Estados Unidos 27.000. Y en la cifra de muertos, es, Italia tiene 19.899 y Estados Unidos ya pasó a 22.000, va para 22.000. Quiere decir que las personas infectadas el día de hoy fueron 27.000, casi el mismo número de muertos, 22.000, que va a ser en este momento lo que tiene Estados Unidos. Vamos a ver España, que está compitiendo con, con, Estados Unidos, con Italia. En España, en la península ibérica, tenemos 166.000 casos, hoy 4.000 casos, 3.537 casos por millón, si sí, está mucho más alto que Estados Unidos, los casos por millón. Allá es como un país como Colombia, en España son 46 millones Hay 86.000 casos activos, la tasa de mortalidad es de 10.22, allá hay mucho anciano y muchos están muriendo. Entonces la tasa es muy alta, la tasa de mortalidad, el 10% es mucha gente, 3.537 casos por millón y 4.000 en, en el último día. Ya están llegando supuestamente a un pico que todavía no han llegado en España. Si miramos en Colombia todavía estamos pequeñitos, hoy hubo 73 casos más, 109 muertos y vamos a ver las estadísticas. 57 casos por millón es muy poquito comparación a estados unidos miremos 49 millones 57 casos por millón vamos a mirar a estados unidos casos por millón 1696 casos por millón a 57 de colombia muy poquitos o sea, españa 3537 por millón y es casi igual que colombia 57 a 3500 es mucha la gente italia Tenemos 2.586 casos por millón. Y ahora, algo que no había tocado hoy, en Estados Unidos, si vamos a entrar a Estados Unidos, vamos a ver el mapa, y le vamos a clic aquí en esta partecita. New York. Son 18.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es muy densamente poblado. Miremos cómo está en Nueva York. El, por millón hay 9.677 casos. Si en un kilómetro cuadrado hay... 18 mil personas, es mucho más fácil infectarse. Entonces, por eso es que hay 9.677 casos por millón, la tasa es menor que la de España, que es del 5%, y hay 890.000 mil casos totales. Si vamos a mirar los casos de Estados Unidos por millón, miramos que por millón es 1.696 en Estados Unidos, y 3.96 la tasa de mortalidad. La comparación de España... Y de Italia, España e Italia, que es 12% en Italia, imagínense. Todavía sigue siendo muy alto. 2.586 casos por millón. Me han pasado 74 días allá. En España también creo que han pasado 74 días. En, en Estados Unidos han pasado 78 días desde el inicio. En Colombia, que estamos muy bien, han pasado... 40 días desde el inicio. O sea, aquí llevamos no más 40 días y vamos muy bien. Mire que la tasa de mortalidad es casi el 4, pero la recuperación es el doble. Entonces vamos muy bien, no podemos desesperarnos. Estamos en domingo de Pascua, está el Papa orando por todos. Yo en este caso estoy confinado, estoy cuidando a mi señora madre de 80 años y... Gracias a Dios, muy bien, esperemos que todo siga mejor, y namaste y Goncho, que estén muy bien, y hasta la próxima.